La depuración de las aguas residuales es una asignatura pendiente del Ayuntamiento de Coín desde hace ya muchos años. Hace ya casi 30 años, en el año 91, la Unión Europea aprobó la directiva que obligaba a las poblaciones de más de 15.000 habitantes a depurar sus aguas residuales. Esto lo teníamos que hacer antes de finales del año 2000. En el año 2010, la Unión Europea nos denuncia por primera vez, denuncia a España por primera vez, porque se incumple esta directiva de tratamiento de, de aguas residuales. ...y en el 2011 el Tribunal de Justicia de, de la Unión Europea... dicta una sentencia contra España... ...porque al menos hay 38 localidades de más de 15.000 habitantes... ...que siguen sin depurar sus aguas residuales... ...entre ellas, COI. Eh, ...la sentencia establece un nuevo plazo para el año 2013... ...en 2017 la Unión Europea nos vuelve a denunciar a España... ...porque en el 2013 que era cuando cumplía el plazo... ...pues seguía habiendo 17 localidades que no depuraban... ...Coin seguía estando entre esas 17 localidades... ...en 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...condena a España a una multa millonaria... ...que pagarán las localidades que no estaban depurando... ...sus aguas residuales en 2013... ...para esa fecha en el 2018... ...ya solo quedaban nueve poblaciones... ...de más de 15.000 habitantes que seguían sin depurar... ...y adivinen, Coim estaba entre ellas... ...en 2020 entre otras cosas por las lluvias torrenciales de 2018... ...que arrastraron las tuberías... ...que tenían que llevar nuestras aguas residuales... ...hasta la depuradora mancomunada de Pizarra... ...Coim seguía incumpliendo la normativa... Además de las denuncias de, de la Unión Europea, también varios cargos de, del Ayuntamiento de Coín se han visto inmersos en una investigación judicial por parte del SEPRONA, que constató que eh, se estaban vertiendo aguas residuales a los cauces del Arroyo Bajo y Mortaja y que esto terminaba yendo al Pereila, que es un espacio natural protegido. En septiembre de este mismo año se ha, eh, se ha eh, dictado el sobreseimiento de, de la causa porque el juez considera que no está eh, justificada debidamente la comisión del delito. En todo este recorrido, Izquierda Unida y Adelante Coín no ha dejado de reivindicar y de proponer soluciones para la depuración de las aguas residuales en Coín. Y decimos en Coín porque nuestra propuesta y nuestro empeño siempre ha sido que se depure en Coín para que se reutilice en Coín. Después de todo este largo recorrido ambiental, político, normativo e incluso judicial, hace unos días, a principios de octubre de 2020, nos vimos gratamente sorprendidas con el anuncio del alcalde de Coín y del delegado de, de Medio Ambiente de que, textual, las aguas residuales de Coín ya se están depurando en la edad de Bajo Guadalhorce, es decir, en la depuradora mancomunada de Pizarra, llegando a afirmar que esto es así desde el 10 de agosto. Como saben ustedes y como saben todos nuestros gobernantes, las personas que formamos adelante Coin no nos movemos, nos movemos bastante y conocemos un poco todo nuestro entorno. Entonces, cuando escuchamos la, la rueda de prensa de, del señor alcalde, como nos movemos por aquí, pues, justo en el entorno donde estamos, se puede oler y se puede saber a simple vista y por el olfato que hay vertidos que van al río. Entonces, después de escuchar la rueda de prensa, los que nos movemos por aquí ...¿qué hicimos? Nos reímos, nos da risa porque no entendemos... ...por qué hay necesidad de engañar a la población... ...diciendo que COIN ya está advirtiendo todo a la depuradora... ...y que estamos en vertido cero... ...cuando como vosotros habéis podido comprobar... ...la realidad no es así... ...nosotros queremos pensar que no es un engaño... ...sino que, que a lo mejor no conocen la realidad... ...y por eso queremos invitar tanto al señor alcalde... ...como al concejal de medio ambiente... ...que si quieren en cualquier momento le podemos invitar... ...a que visiten con nosotros los puntos... ...que hemos estado observando... ...pues nos hemos movido aunque no seamos agradables... ...pero claro... ...nosotros somos los primeros que queremos que COIN... ...tenga vertido cero... ...lo que no se puede es engañar a la población... ...no se puede engañar a la población... ...entonces, desde adelante COIN queremos invitarlo... ...a las autoridades, a los que quieran... ...para que vengan con nosotros... ...le decimos dónde están los puntos... ...que lo hemos observado, que tenemos pruebas... ...que tenemos vídeos... ...y que creemos, creemos que ya está bien que se cumpla de una vez el vertido cero, que sea real, que no nos engañe a la población y sobre todo también queremos que no tengamos que pagar el recargo, que lo estamos pagando todos los ciudadanos en COIN. No lo paga ni el ayuntamiento ni el alcalde, lo pagamos los ciudadanos en el recibo de las alcantarillados que como ustedes sabéis a la hora de pagar siempre viene el recargo por no, por no cumplir el vertido cero, que es de lo que queremos.